En esta lección te enseñaré un sencillo truco, pero altamente efectivo, utilizando el panel de acciones. Para ello vamos a construir la base. ¿Cuál va a ser nuestra base? Seleccionamos la herramienta del rectángulo, damos un clic y crearemos un cuadradito totalmente exacto. Puede ser en milímetros, yo lo voy a poner por ejemplo 20 milímetros de ancho y de alto. Clic en OK. Seguidamente le voy a llenar de un color rojo simplemente por cuestiones de visualización. El siguiente paso es tipear con la herramienta del texto y dar un clic. Y vamos a cambiarlo por el número 1. Le voy a colocar de un color rojo. Para agrandarlo, tengo dos opciones. Shift-Comando-Punto o Shift-Control-Punto en una PC. Para agrandarlo las veces que sean necesarias. O la otra opción es shift option clic y arrastrar desde una esquina. Cuando tengo el tamaño deseado, con clic y arrastrar selecciono ambos objetos. Y presiono la tecla de Alt o de Option en una Mac, shift para que se vaya en línea recta ahora control D una dos y tres veces para generar cinco copias con la herramienta de texto clic y arrastro para generar un bloque y voy a cambiar por los números que estás viendo en este momento muy bien aquí tenemos ya nuestra base voy a hacer un zoom hacia atrás ahora viene el poder de las acciones ventana acciones ¿Eso qué significa? Bueno, ya vienen algunas grabadas. Te invito a que tú puedas ver exactamente cómo funcionan cada una de ellas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a seleccionar todos los objetos que están aquí y vamos a crear una nueva acción. Le vamos a poner, por ejemplo, mover y achicar. Que esa es nuestra acción que vamos a ejecutar en este momento. A partir de grabar, todo lo que hagamos va a empezar a guardarse dentro del panel de acciones. Vamos a dar clic en guardar. Si te fijas muy bien, estamos con la herramienta de selección activa y voy a dar un clic en la tecla de retorno en la tecla de Enter. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, oye, no quiero que te muevas horizontalmente, pero sí quiero que te muevas hacia abajo, por ejemplo, 25 milímetros. Clic en copiar. Hemos generado una copia. Ahora, si das doble clic en la herramienta de la escala, digamos que lo quieres achicar al 90%. Simplemente clic en OK. Y con eso vamos a parar aquí la acción. Una vez que está parada la acción, ¿cómo la volvemos a ejecutar de manera directa? Nos vamos otra vez al principio de la acción y damos clic en Ejecutar o clic en Play. Y otra vez, y otra vez, y mira lo que está sucediendo. Está generando las copias necesarias, que es lo que necesitamos explicar en este video tutorial. ¿Te gustó? Nos vemos la siguiente lección.